viene! Bueno, pues ya estoy en el primer coche del viaje. Tengo que agradecerle mucho a... ¿Cómo te llamas? A Carlos. Muchas pues gracias, Carlos, por llevarme. Me va a acercar unos 60 kilómetros por ahí, que... Bueno, para la media que voy creo que está perfecto. De primer destino, bueno, primer paseíto por aquí, ya estoy en el segundo coche, ¿cómo os llamáis? Javi, Javi Yo Liliana. y Liliana. Muy bien. Pues muchas gracias por llevarme. Los primeros 100 kilómetros ya están hechos, ya estoy en Valladolid. Dirección Soria, y a ver si tengo suerte y me llevan hasta Zaragoza hoy, y digo, oh, la cosa no va mal, la cosa va bien, son las 9 de la mañana, he salido a 12 horas y media y ya he recorrido 100 kilómetros, así que perfecto. porque me he visto encerrado aquí en Valladolid y nada, me toca y me he decidido coger el autobús a Zaragoza porque está complicado salir de esta ciudad. Ya estoy en Zaragoza, me ha costado un poco, me ha... ha sido un día un poco raro porque Nada, me ha llevado mucho a las 7 de la mañana me ha llevado hasta la rotonda de Vista Alegre y en Valladolid eso ha empezado la realidad, la realidad es que claro, al estar en una ciudad, en la salida en la circunvalación, pues me he tirado desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, al sol como un cangrejo eh, esperando a ver si me paraba algún coche eh, me he puesto malo, he vomitado un poco ahí por la insolación y todo eso y al final lo que he decidido es Irme a coger un autobús. Pues, hasta aquí he llegado y aquí estoy hoy. He hecho una mierda, la verdad. He hecho una mierda. Necesito descansar y nada, y mañana continúo en el viaje. No sé si esta noche. Igual esta noche me cojo el coche de Rodri de Rubén y me voy a Barcelona. Seguimos la ruta, seguimos el camino. Hoy todavía es miércoles, bueno, son las 12 y pico ya, así que será jueves. días, bueno, pues segundo día, hoy estoy mejor, he dormido aquí en el coche, he dormido, y en algún lugar entre Zaragoza y Barcelona. Ahora, pues creo que son las 7 de la mañana por ahí, y voy a tirar hasta Barcelona, a casa de Rubén, y a esperar a que me llegue el visado, que otra vez se me está retrasando. Me llamaron ayer para decirme que el visado hasta el viernes no me lo puede enviar, así que a ver si lo puedo recibir el sábado aquí en Barcelona. Un par de días de descanso aquí, sin haber empezado todavía. Bueno, nos vemos por el camino. Un besico para todos. Chao.